La primera es que haya un interés ¿no? por parte del padre en solucionar, en solucionar el problema del, de su hijo o del alumno. ¿no? Ese interés tiene que haber un contacto directo con el centro, ¿no? tiene que haber un seguimiento mediante reuniones y, y tiene que ser consciente del problema, porque muchas veces el problema que tienen los padres es que no son conscientes del problema que tienen sus hijos. Que a lo mejor desde el centro se le dice y ellos no le dan la importancia que realmente tiene ese problema entonces yo creo que el interés eh, el, la comunicación con el centro creo que es fundamental y después pues el apoyo a la hora de hacer en casa todo lo que se le diga desde el centro ¿no?